Hola Ana. Hola Gordo. Muy bien. Pues bajamos a la plaza. Mm. ¿Por qué? Oh, porque tenemos que buscar a un grupo fabuloso de gente que viene a aprender español. Sí, este es el grupo de septiembre. Sí. Son 24 personas. Mm -hmm. Todos no están en la plaza, pero vamos a bajar a conocerlos en la plaza wow. y luego llevarlos a la academia. Muy bien. Vale. Ok, estamos casi, casi, casi allí y sí, deberían estar, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Tengo mucha ilusión de, de conocer a la gente. Vamos a ver, a ver si están. Vamos a ver. A ver, vamos a buscar un grupo, un grupo de personas. Ahí un grupo grande de personas. Yo creo que son ellos, ¿eh? Yo creo que son ellos esas personas de allí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo veo, yo veo a la gente. Allí están. Allí están. Ok. Hola, ah, chicas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy ilusionados. Muy bien, sí. Bueno, hoy es el primer día, ¿no? Sí, Empezamos. primer día. De camino a la academia. Sí. Entonces, ¿y va a hacer calor hoy o no? Sí. Bueno, ponía que sí. ponía que 90 30 grados. 30 no, grados. 29, sí, 29, 30 grados. Vale. Pero en este momento... No, en este momento se está fenomenal. Está fenomenal aquí ahora. Sí. Vale, entonces... Temperatura ideal de la mañana. A por ello. Hola. Hola. Aquí estamos con B. ¿Ya? Hola, hola. Eh, ben, hoy es el día 2, sí. el martes. ¿Qué tal el curso hasta la fecha? Muy bien, ¿Sí? gracias. Ayer fue um, excelente para nosotros. Sí. Uh, muchas oportunidades de aprender y escuchar y hablar con otros estudiantes y uh -huh. también la gente um, acá uh, en este pueblo. Sí. Uh, me encanta. Qué bien, qué bien. Vale. ¿Y, y cómo cómo fue el día? Clases de por la mañana, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y luego comisteis en el centro, ¿verdad? Sí. Sí, eh, un menú. Sí, tenemos um, por, almorzamos, perdón, um, en un restaurante um, típico de la región, me sí. parece. Sí, sí. Um, y luego uh, bailamos un poco. Sí. Uh, flamenco, flamenco, ¿verdad? Sí. Uh -huh. uh, muchas veces en uh, la habitación y um, el, uh, la profesora uh, era excelente. Excelente, uh, sí. Uh, ah. sí. And, uh, sí. Luego, uh, tenemos una hora para descansar y um, cargar nuestras baterías. Sí, ajá. Sí, luego cenamos en un restaurante también. Qué bien, qué bien. okay Hola. Hola. Hola. Mira, aquí estamos con Anne y con Cheryl. Eh, Anne, ¿de dónde eres? Uh, soy del Reino Unido, en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Y Cheryl, ¿de dónde eres tú? Uh, soy de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, vale. Eh, y estáis aquí para practicar el español un poco, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, Anne. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo el español? Um, uh, estudié español en la universidad hace, hace muchos años, pero ahora um, hace, hace un año y medio. Un año y medio. Sí. O sea, poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. ¿Y Cheryl, cuánto tiempo llevas tú aprendiendo sí. español? Hace... Dos años. Dos años empezaste. Muy bien. Pues vamos a hablar en inglés un poco. Eh, Cheryl, you've come all the way from the United mm -hmm. States. Yes. Why have you come to Spain to learn your Spanish? Um, I watched your YouTube videos uh -huh. and I thought you and Cynthia were great teachers. Okay. I felt comfortable. Mm -hmm. Okay, super. Well, thank you very much for coming so far. And then why, why Spain? Ah. Yo prefiero aprender español europeo porque es yeah, más útil para mí porque vivo más cerca de Europa. Ok, pues muy bien. Pues muchas gracias por venir y hoy es, es martes, el martes entonces tenemos hoy y mm, tres días más, ¿vale? Entonces, muy bien chico, chicas, hasta luego. El otro. Muy bien, chicos. ¡Cambio! Muy bien. Cambio. Cadena. Muy bien, muy bien. do this a little bit in English as well, so how are you feeling with, uh, with uh, you know, are you feeling that you're able to use your Spanish? No? Oh absolutely, yeah, no absolutely, um, it's really good here because we've, I think there's about 28 of us all together, so it's quite a large group, but we've been put into groups um, depending on our ability, Yeah. so people are sort of comfortable in their groups, talking at the level that they feel comfortable with, but also there's loads of opportunities to use your Spanish outside of the classroom and i think i don't know when you do speak to the locals in spanish even if your spanish isn't perfect they can see you're making the effort and if you can kind of get the ball over the net they tend to respect that and they'll we'll hit it back and it's just just a good way of practicing and literally immersing yourself in the excellent in the study excellent okay well day two. let's see what That's happens it, today bye pues muy bien muchas gracias ben ti, well y ahora nos vemos nos vemos